Bueno, este es nuestro tercer video de taller de la segunda sesión de hoy, martes 19 de mayo. Hemos visto la función poética y cómo esta engloba el sistema de comunicación. Recuerde, hay un emisor, un mensaje y un destinatario. Un canal. ¿Cierto? Y. Es. Ese contacto. Donde se provoca la comunicación. Donde utilizamos código. Que se refiere. A la utilización del lenguaje. Al uso del lenguaje. En el sistema de comunicación. Quiero. Entregarle algunos ejemplos De rimas consonantes De grandes autores Ejemplo 1 Aunque panal de rica miel Dos mil moscas acudieron Que por golosas murieron Presas de patas en él Eso es un verse, son versos de Félix María Samaniego. De Garcilaso de la Vega le extraje esta rima consonante. Mas la fortuna de mi mal no harta me aflige y de un trabajo en otro lleva. Ya de la patria, ya del bien me aparta. Ya mi paciencia en mil maneras prueba. Y lo que siento más es que la carta... Donde mi pluma en tu alabanza mueva, Poniendo en su lugar cuidados vanos, Me quita y me arrebata de las manos. También de Félix María Samaniego, Una rima consonante. Otra mosca en un pastel enterró su golosina, Así, si bien se examina los humanos corazones, perecen en las prisiones del vicio que los domina. Ejemplos de rimas asonantes como son Suspiros y Fragancias a la sombra de las ramas del escritor Juan Ramón Jiménez. Los hombres en el trigal por un pedazo de pan de Atahualpa Yupanqui, sin inscripción alguna, allí estará mi tumba de Gustavo Adolfo Becker, ¿A quien ha enviado el cielo para bien y amparo nuestro? Un romance anónimo, un fragmento pequeño de ese Romance anónimo que tiene rimas asonantes De Pablo Neruda, la luz caía como un agua seca de fresca fuerza Y de Federico García Lorca, está cogiendo aceituna, la prende por la cintura Eso es la rima Mencioné en un video anterior la hipérbole y quisiera también eh, darles un, algunos ejemplos breves. De Miguel Hernández, gran poeta español, les aconsejo que lo lean y mucho, es grandioso realmente. También de Miguel Hernández estos versos que incluyen una hipérbole. ¿Qué es una hipérbole? Es una exageración. Tanto dolor se agrupa en mi costado, que por doler me duele hasta el aliento. Y un verso de uso muy popular, sonrisa de oreja a oreja. Ese es un ejemplo de hipérbole, que es una figura retórica que se observa en expresiones donde se exagera con fines estéticos La realidad Y aquí tienen otro ejemplo, pequeño Casi me muero del susto Una frase que es muy común En, en lo cotidiano ¿Cierto? Hay una poeta de Santiago A quien yo admiro mucho por su tremenda creatividad He sido también editora de algunos de sus libros He tenido, digamos, ese privilegio Y ella eh, practica, como bien dije en el video número 2 De esta sesión 2 Practica eh, varios géneros Y entre ellos... Introduce la rima Les voy a leer dos sonetos Que ha tenido la amabilidad de enviarme hoy día Destinos De Rosana Arellano Estamos conectados en esencia Por la sagrada luz de lo divino Y si el dolor nos marca este destino Buscaré una salida o la clemencia. Si algún llanto nos deja en evidencia, en un altar mayor que no domino, cree en este querer de amor genuino que resiste ante toda consecuencia. De mi sangre a la tuya hay solo un rezo de mi sueño a tu búsqueda, la vida. De mi boca a tu boca, existe un beso. Si me quieres amor, perdona, olvida. Que aunque es mucho el querer, aquí confieso. Ya no puedo seguir con esta herida. ¿Se fijan? En la primera estrofa tenemos... El primer verso termina en esencia Que es la misma terminación que tiene en el cuarto verso Clemencia En la primera estrofa, en el segundo verso termina con divino Y en el tercer verso termina, nos marca este destino si algún llanto nos deja en evidencia, dice el primer verso de la segunda estrofa, y el cuarto dice que resiste ante toda consecuencia. A eso me refiero cuando hablamos de rima, de métrica, de musicalidad en el poema. De mi sangre a la tuya hay solo un rezo. Tercera estrofa, primer verso. Coincide de mi boca a tu boca existe un beso. Y en la cuarta estrofa, el primer verso termina con la palabra olvida. Y, la, y el tercer verso de esta cuarta estrofa, de este soneto, termina herida. Olvida herida. Eso no quiere decir que en el primer verso, o sea, perdón, en el segundo verso de la primera estrofa no hay rima, sí hay Aquí les digo Primera estrofa, segundo verso por la sagrada luz de lo divino Termina en y no En el tercer verso de la primera estrofa termina con destino y no Esto es trabajar con métrica es algo que muy pocos escritores utilizan actualmente porque como ya les dije en la sesión anterior se trabaja mucho con el verso libre que es algo mucho más, más cómodo de trabajar y no estar pensando cuántas sílabas me calzarán acá y si van a coincidir con el cuarto, eh, cuarto verso o cuántas sílabas voy a colocar en el segundo verso, se requiere mucha paciencia. No es muy común encontrar un autor o una autora que tenga muchísima paciencia. Lo que es yo, mejor me callo. Otro poema que nos envió Rosana Arellano se llama Soledad, un soneto. Soledad, yo te nombro aquí y ahora, con mi conciencia limpia de pecado, y aunque tú dices, todo ha terminado. ¿Por qué vienes hacia mí hora tras hora? Es tanta soledad que sin demora nos deja noche y día su recado, real dolor que clava en el costado, rompiendo el corazón. Como traidora. Hay soledad, que vives en mi pecho, Echando tu raíz con gran derecho, Me alegras o oh, bien dejas agonía. Y si a cierta razón yo me acogiera, Sería esta mi alma en pena, lastimera, La flor que alumbra su melancolía. Ese es el aporte que nos ha hecho Rosana Arellano a esta segunda sesión de taller de creación poética de Casa Gonzalo Rojas. Y para terminar, yo quisiera leerles un, un fragmento que expresó el gran escritor Jorge Luis Borges, en Siete Noches Un programa de televisión O de radio Ya no lo sé a esta altura Que se denominó la poesía Dijo Emerson dijo Y valga la redundancia Que una biblioteca Es un gabinete mágico En el que hay muchos espíritus Hechizados Despiertan cuando los llamamos Mientras no abrimos un libro Ese libro, literalmente, geométricamente Es un volumen, una cosa entre las cosas Cuando lo abrimos, cuando el libro da con su lector Ocurre el hecho estético Y aún para el mismo lector El mismo libro cambia Cabe agregar, ya que cambiamos, ya que somos, para volver a mi cita predilecta, expresó Borges, el río de Heráclito, quien dijo que el hombre de ayer no es el de hoy, y el de hoy no será el de mañana. Cambiamos incesantemente, y es dable afirmar que cada lectura de un libro, que cada relectura, cada recuerdo de esa relectura, renuevan el texto. También el texto es el cambiante río de Heráclito. Porque Luis Borges, hablando sobre la poesía. Aclaro que Emerson, aquí menciona a quien menciona Jorge Luis Borges, es un escritor, filósofo y poeta estadounidense del siglo XIX. Y llegamos al final de esta sesión 2 del taller de creación poética. Y quiero contarles que esta vez fueron colaboradoras, la escritora Rosana Arellano de Santiago, la poeta Eulalia Ramos de Lota y la escritora y narradora María Cristina Ogalde de Talcahuano. Estamos recogiendo imágenes de, de la comuna de Talcahuano, Santiago, Lota, Nacimiento y vamos de la región del Biobío hacia nuestra capital, Santiago de Chile. Espero que hayan disfrutado esta segunda sesión de taller. Ha sido para mí un agrado dedicar estos tiempos a recordar lo que es un taller de literatura, aunque por esta vez sea online, ¿cierto? Pero de alguna manera igual me siento conectada con ustedes y agradezco las visitas a mi canal de YouTube, eh, sus mensajes a través de Facebook, y a través de mi correo. Nos estamos entonces viendo el próximo jueves en nuestra tercera sesión del taller de creación poética de la Casa Gonzalo Rojas de Chillán, región del Ñuble Con el deseo, el interés y todas las ganas de poder llegar a muchos, como lo expresara la administradora de este centro cultural, Cecilia. Espero que se cumplan las metas del centro cultural para llegar a muchas partes más. Quizás a qué lugares lejanos nos llevarán estas sesiones de, de compartir textos, autores y conocimientos, herramientas para la creación literaria indispensable. Y se hace tan necesario en momentos como estos, en los momentos de esta pandemia que nos mantienen cerrados, podemos entonces pasar gratos momentos acompañados de los libros, de nuestro cuaderno, nuestra libretita, nuestro papel y nuestro lapicito y tomarnos una hora para poder practicar lo que nos convoca, la creación poética. Muchas gracias y hasta la próxima.